Saludos a todos mis amigos en la plataforma y a todos los suscriptores, hoy les hablaré de la polinización de las abejas y de la abeja angelita, Polinización de las abejas, las abejas desempeñan un papel importante en la polinización de las plantas con flores y son el principal tipo de polinizador en los ecosistemas que contienen plantas con flores. La mayoría de las abejas llevan una carga electrostática que ayuda en la adhesión del polen. Las abejas melíferas han desarrollado en el tercer par de patas una especie de cestas, también denominadas corvículas, a las que por medio de peines trasladan los granos de polen que se adhieren a su cuerpo, los cuales son transportados a la colmena donde se realiza el proceso de fermentación descrito. En cada ocasión en que una abeja recoge néctar de una flor o bien néctar y polen y se desplaza a otra para hacer lo mismo, realiza uno de los actos más importantes y beneficiosos para las plantas la polinización, por lo tanto se puede considerar a la abeja como una profesional de la polinización. Esto es lo que pasaría si las abejas se extinguieran, la desaparición de las abejas provocaría una crisis alimentaria en palabras de Albert Einstein, al hombre que solo le quedaría cuatro años de vida sin abejas, no hay polinización, ni hierba, ni animales, ni hombres. Como bien dijo Albert Einstein, las abejas son muy importantes para el desarrollo del hombre ya que sin ellas el 60% de las frutas y verduras que hoy consumimos desaparecerían al no ser polinizadas. Además, polinizan más de 25.000 especies de plantas con flores. La abeja Angelita tetragonisca angustula, también conocida como Yatei o Yatei Doncella Mariola Jimero y María Seca, es un insecto de la familia Apidae que se encuentra desde México hasta el sur del Brasil, el noreste de Argentina y en buena parte del territorio de Paraguay. Estas abejas pertenecen a la tribu Meliponini abejas sin aguijón, que habitan áreas tropicales y subtropicales y son nativas del continente americano, tetragonisca angustula, forma colmenas y produce una miel de alta calidad es utilizada por los lugareños con fines alimenticios y medicinales. Descripción: Las obreras miden de 4 a 5 milímetros de longitud. Tienen cabeza y toras negro brillante, cuerpo delgado, abdomen amarillo. Las tibias de las patas posteriores poseen una canasta para el polen. Las reinas desarrollan mucho el abdomen debido a la activación de los ovarios. Los machos no tienen canasta y presentan líneas o manchas amarillas en el rostro. Nombres comunes. En Honduras se les conoce con el nombre de gineros o abeja ángel y la miel se utiliza para tratar problemas de la vista, ciclo. El huevo dura hasta 6 días, la larva 10, la pulpa 20, de manera que la postura del huevo hasta la emergencia de la abeja pasan 36 días. Se multiplica por enjambres, nidifica en cavidades de troncos de árboles o guardas o en muros. La entrada del nido es un tubo construido con cera blanda, su pared es delgada y tiene pequeños agujeros. Cada colonia tiene de 2.000 a 5.000 abejas. Uso: su miel es muy apreciada para la alimentación y se le atribuyen propiedades medicinales. Se ha comprobado que su miel contiene sustancias antibióticas, pero su uso se debe hacer con vigilancia médica. Es llamada ángel porque no pica y por su deliciosa miel. Desde 2019 el Código Alimentario Argentino incluyó junto a la ya reconocida Apis Merifera a la Fiebre Schwarz conocida comúnmente en Argentina como yateí, Rubita o Mestizo como productora de miel para el consumo humano. A diferencia de la miel de Apis conocida y consumida mayormente por la población, la miel de yateo tiene mayor porcentaje de humedad y son fermentadas naturalmente por microorganismos por los que son más ácidas. Esto se le confiere propiedades organolépticas particulares. Además tiene la ventaja de que al ser nativa de la región ayuda a la conservación del medio ambiente. La miel de estas abejas es usada como medicina y como alimento tanto por indígenas como por descendientes de inmigrantes. Gracias por tu visita al canal, vuelve pronto.